Bien, estamos aquí en la presentación de la nueva serie de History Channel Proyecto Libro Azul y tenemos un invitado que es Julián Caballero, ya conocen su canal sobre historias paranormales de terror, de misterio y demás. ¿Qué te pareció la presentación que nos acaba de dar History Channel? Bueno, me parece una buena oportunidad para la gente eh, de conocer este proyecto y History es conocido bien por sus series que tienen mucha calidad y además... Eh, bien documentadas, en un contexto histórico bien adecuado para, para mostrar a la gente sobre lo que se trata este proyecto. Proyecto Blue Book A mediados del siglo XX, fue una época en la que el fenómeno OVNI era un tema de seguridad y miedo real. Tanto que los diferentes gobiernos del mundo le prestaron gran interés en especial el gobierno de Estados Unidos, quien creó diversos departamentos y proyectos para investigar estos fenómenos. Uno de estos estudios fue el famoso Proyecto Blue Book. El Proyecto Libro Azul fue una serie de estudios realizados sobre el fenómeno OVNI. El estudio comenzó en 1952 y concluyó en el año 1969. El proyecto fue ejecutado y controlado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Los orígenes y principal objetivo del Libro Azul eran determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El Blue Book tuvo diferentes dirigentes, pero sin duda quien más aportó al proyecto fue el capitán Edward J. Ruppelt, quien fue designado el primer jefe. Bajo sus órdenes se creó un estándar diferente para relatar los fenómenos. Sin duda el mayor aporte que Ruppelt le dio al mundo de la ufología fue el de acuñar oficialmente el término Objeto Volador No Identificado u OVNI para sustituir a Platillo Volante, el cual fue utilizado durante esos últimos años. Años después abandonó la Fuerza Aérea y escribió el libro The Report on Unidentified Flying Objects, donde describió los estudios OVNI por parte de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses entre 1947 y 1950. 55. Sí y es que eso es lo, lo mejor que está basada en hechos reales. El proyecto Libro Azul en realidad fue un proyecto de la Fuerza Aérea eh, Americana en donde se buscaba documentar y registrar todos los avistamientos ovnis extraterrestres. El padre de la ufología. El astrónomo Jay Allen Heineck fue designado el consultor científico del Blue Book. Durante más de dos décadas colaboró con las fuerzas aéreas de Estados Unidos en los proyectos Sign, Grudge y finalmente Blue Book, buscando explicaciones convencionales para las observaciones de los OVNIs. Es considerado por los expertos en el tema como el padre de la ufología por todos los años que trabajó sobre el fenómeno, primero con el gobierno y después de manera independiente. Se cree que pasó de ser un escéptico a volverse un referente y defensor del fenómeno OVNI. En 1972, en su libro de UFO Experience, una investigación científica, Heineck aportó una de las principales bases para el estudio de los ovnis, la clasificación de avistamientos. Encuentros cercanos del primer tipo, encuentros cercanos del segundo tipo y encuentros cercanos del tercer tipo. Desacreditación durante el mes de julio de 1952, aunado a la recopilación de avistamientos en el Libro Azul, se suscitaron algunas observaciones cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, motivo por el cual se creó el Comité Robertson, un grupo de científicos comandados por el Dr. H. P. Robertson. Este comité fue el encargado de desacreditar los testimonios recopilados en el Blue Book, puesto que en tan solo 12 horas analizaron 6 años de investigación dando como conclusión que la mayoría tenían una explicación lógica y los otros podrían ser explicados con una mejor investigación. Así que este comité recomendó a las fuerzas aéreas dejar de darle importancia a la investigación del fenómeno ovni y realizar una desacreditación por parte de la opinión pública. A partir de estos hechos y con el paso de los años, el proyecto del Libro Azul, fue decayendo hasta su desaparición en Diciembre de 1969. Caballero, la pregunta aquí es, ¿tú crees en los extraterrestres? Definitivamente sí, creo que hay una, eh, una especie de, de vida eh, que está fuera de la Tierra, vaya extraterrestre, y de hecho, uh, de eso, perdona a que hagamos contacto, pues hay, hay ciertas dudas, pero estoy seguro de que sí hay vida extraterrestre en el, en el universo. Conclusiones del Blue Book Algunas de las conclusiones que dejó el libro azul fue que de las 12.618 observaciones analizadas por el proyecto, 701 permanecieron como inexplicables y se dieron los siguientes veredictos. Se aseguró que ninguno de los ovnis representaba una amenaza nacional. De las observaciones que se catalogaron como inexplicables, no existe evidencia que sean objetos o tecnología avanzada a la época. No hay pruebas que muestren que estas evidencias no identificadas se traten de naves extraterrestres. Sin embargo, la sociedad cree que los datos presentados han sido en realidad ocultamientos por parte del gobierno para no dar a conocer que otras formas de vida inteligente han visitado el planeta y constantemente acceden a nuestra atmósfera, por eso mismo se ha dado acceso a la información recopilada durante aquellos años, en donde algunos estudiosos del tema han encontrado casos increíbles que pudieran mostrarnos la verdad del fenómeno ovni, una realidad que los militares en aquella época trataron de minimizar. Por lo que el proyecto Blue Book es de gran revelación en la actualidad, estoy seguro que seremos testigos de increíble conocimiento que quedó registrado entre sus archivos. Así que no se pierdan este 9 de agosto la nueva serie de History Channel Blue Book, en donde van a dar a conocer los misterios ocultos del fenómeno ovni extraterrestre, esto solo por History. Perfecto, finalmente History nos dio unos regalitos, así que se los vamos a estar mostrando en algún video. Bien, me despido, eso es todo, esta fue la presentación del proyecto Libro Azul aquí con History Channel.